La primera obra en competencia lleva por título Los Maestros Chileneros, del compositor Rodrigo Miranda Valle. Ahora sí que sí. El cósmico carnaval y su antiguo condimento Es infinito sustento de un eterno manantial ¡El cósmico carnaval! Por aquel que no se olvida, por el que fue diablo y viejo, por ese viejo villejo, por su palabra pulida, madera que no es torcida, resulta en un buen torneado, como ese verso tallado por la mano del maestro, el que fue poeta diestro de ese caso. La primera obra en competencia lleva por título Los Maestros Chileneros del compositor Rodrigo Miranda Valle.